En el tutorial número 4 de Aranzadi-Westlow vamos a tratar el uso del práctico, formularios, bibliografía y diccionario. Además de la jurisprudencia y de la legislación, en Aranzadi-Westlow podemos utilizar otras funciones muy útiles, como el práctico, formularios, bibliografía y diccionario. Para poder consultar el práctico y los formularios, deben estar disponibles los prácticos en la pantalla previa a Aranzadi-Westlow. Por eso es importante recordar desmarcarlos cuando no lo necesitemos, como ya recomendamos en el tutorial de acceso a la base de datos. Una vez dentro de Aranzadi-Westlow, en el apartado de práctico, podemos encontrar información sobre el análisis desde una perspectiva práctica de diferentes áreas del derecho, social, fiscal, administración local y urbanismo. En el menú de la izquierda podemos desglosar en función de la materia. Por ejemplo, elijamos el práctico social. Desglosamos en el menú hasta encontrar el tema que deseemos, por ejemplo, extranjeros, para conocer la práctica jurídica para su contratación. En el menú podemos ver un comentario sobre la materia. Checklist donde podemos ver los pasos que se deben seguir para, por ejemplo, en este caso, obtener una autorización de trabajo por cuenta ajena. Asimismo, en el menú también podemos ver legislación, unificación de doctrina... Jurisprudencia, bibliografía, formularios, casos prácticos sobre la materia seleccionada, en formularios podemos encontrar formularios jurídicos, muy útiles para conocer el esquema o guión que debe seguir la redacción de determinados documentos jurídicos. En el menú de la izquierda podemos desglosar por temas, hasta localizar el formulario en el que estemos interesados. En bibliografía podemos encontrar doctrinas sobre un tema. El acceso a ella dependerá de los productos que se tengan contratados. Las publicaciones que se recogen y en las que podemos encontrar información son las que aparecen en la derecha de la pantalla dentro de Bibliografía. Para buscar bibliografía, en función de la información de la que dispongamos, introduciremos unos u otros datos. Por ejemplo, si queremos buscar Vulneración derecho al honor, lo escribiremos en texto. Podemos filtrar sobre los resultados, por ejemplo escribiendo insultos. Por último, otro recurso del que disponemos en Aranzadi es el diccionario. En él podemos buscar las acepciones de términos jurídicos. Cuando hayamos terminado de realizar nuestra búsqueda tenemos que pulsar Salir. Si tienes alguna duda, ven al a Laura Aranzadi en la Biblioteca María Moliner de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas.